Hola, y bienvenidos al canal de YouTube de Wii. En el video de hoy vamos a hablar de tres ideas erróneas o mitos que hay con relación a la rehabilitación. La rehabilitación tiene mucho potencial para beneficiar la salud de la población, pero muchas veces este potencial se ve limitado por las ideas erróneas o falsas que se tienen con relación a la rehabilitación. A continuación, vamos a ver tres conceptos erróneos sobre rehabilitación. Primero, la rehabilitación es solo para personas con discapacidad. Es cierto que las personas con discapacidad pueden beneficiarse más de la rehabilitación y participar mucho más de ella, pero la rehabilitación es necesaria para cualquier persona que tenga una condición de salud que limite su funcionamiento. Por ejemplo, después de una lesión aguda, como por ejemplo un golpe o un dolor muscular y para facilitar la recuperación después de una cirugía. Dada su amplia aplicabilidad, la rehabilitación debe integrarse a los sistemas de salud y estar disponible para quienes la necesitan, o sea, todas las personas. Los estados deben contar con criterios de accesibilidad para que las personas con discapacidad también puedan participar de estos procesos de rehabilitación. Esto puede implicar la modificación del espacio físico en el que se prestan los servicios o hacer que la información sobre rehabilitación sea accesible en diferentes formatos para todas las personas. Concepto erróneo número 2 la rehabilitación es un servicio altamente especializado solamente para atletas o para personas que quieren volver al trabajo después de una lesión. En realidad, la rehabilitación aborda las necesidades de un amplio abanico de personas a lo largo de su vida. Aunque la rehabilitación en el deporte y en el trabajo es muy importante y valiosa, solamente representa una fracción de lo que realmente implica un proceso de rehabilitación. Como vimos anteriormente, hay muchas personas que pueden beneficiarse de estos procesos en diferentes momentos de su vida. Concepto erróneo número 3. La rehabilitación es un servicio de lujo y puede ignorarse cuando no hay los recursos para proveer estos servicios. En realidad la rehabilitación es un componente básico de la atención en salud y muchas veces también es necesaria para mejorar y mantener resultados adecuados en otras intervenciones de salud, como por ejemplo después de cirugía. La creencia errónea de que la rehabilitación es un componente caro y lujoso de los servicios de salud ha hecho que se disminuya su financiación y su desarrollo en los sistemas de salud. Y aunque la rehabilitación desempeña un papel fundamental para mejorar los resultados de salud, sus avances han quedado retrasados con relación a los avances de otros campos de la salud. La rehabilitación ha sido considerada como un elemento esencial en la atención primaria en salud. Y sin embargo, su representación en estos servicios es relativamente escasa. Para corregir esto, se debe reconocer la contribución fundamental que la rehabilitación hace a la vida de las personas, a su funcionamiento y a su bienestar, así como la importancia de la rehabilitación para mejorar otro tipo de intervenciones en salud. Desde 1978 se ha considerado la rehabilitación como parte fundamental de la atención primaria en salud. ¿Por qué crees que todavía estos servicios no están ampliamente integrados al sistema de salud? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido cosas nuevas. Y recuerda que la rehabilitación es para todos. Nos vemos en el próximo video.